Saludos, soy Israel bangerín y en esta hora les traigo un nuevo contenido. Y es, eh, vamos a continuar desarrollando el derrotero y vamos a hacer, hacerlo con el primer punto: en el primer punto, y es cómo saber si han hackeado, si hackearon mi internet. Ya lo había dicho que íbamos a iniciar aquí, hoy, desde hoy, en, en la introducción que les hice hace un rato. Entonces, vamos a desarrollar este punto, luego continuamos. En otros tutoriales con el resto, entonces vamos allá. Entonces vamos a hacerlo desde el celular para que le facilitemos el mecanismo a todos. Este video es bastante sencillo, pero cumple con lo que se les ha prometido. No es necesario complicar las cosas. Vamos a hacerlo así, bueno que ya tienen el celular para que ustedes lo hagan del mismo modo. Vamos a entrar a la Play Store cuando tengamos la Play Store vamos a escribir el nombre de la primera aplicación que está aquí se los voy a dejar en la descripción de este tutorial ¿Quién usa mi Wi-Fi? miren que tiene el logo de, de, de Wi-Fi y, una, y, una, y un escudo allí vamos a dar clic en la primera, vamos a dar clic en abrir yo ya la tengo instalada para ahorrar tiempo y vamos a darle clic aquí abajo, no hagan caso los anuncios, vamos a dar clic aquí y tienen que salir tres dispositivos, mi ordenador mi dispositivo celular, mi, mi celular y el router. En este caso están aquí. Si en caso de que no les salga a la primera, vuelven y dan clic así. Actualizan, actualizan, actualizan, actualizan. No, cinco veces hasta que eh, lo pongan a buscar para que estén seguros. Pero a la primera siempre les va a detectar los dispositivos que están conectados. Pero deben de darle clic varias veces para que les permita actualizar esto. Listo. Porque a pesar de que busca también actualiza. Entonces, ya aquí nos salen solo tres dispositivos. Solo esos tres dispositivos tengo. Y si quieren, si quieren usar otro mecanismo, otra otro truquito que a mí me ha funcionado. Y, y he detectado a veces que me están haciendo la red. Es cuando desconectan todos los dispositivos de internet y el bombillito que ind el indicador de datos sigue parpadeando. Ustedes ven que tiene unas lucecitas, cada router, cada modem tiene unas lucecitas, ¿cierto? Cuando ustedes están consumiendo muchos datos comienzan a parpadear rápido uno de ellos. Si ustedes conectan todo y sigue parpadeando es porque hay un dispositivo conectado, un dispositivo que no les, conoce de ustedes. Entonces la mejor opción es cambiar la red Wi-Fi para cambiarla, para cambiar el nombre y la clave. Ustedes si el, si el, si el si el técnico no les enseñó cómo hacerlo, no se preocupen. Lo otro es que en el caso mío, el técnico no me quiso enseñar, pero como yo ya me sé el truco, por eso les guardé esta imagen que está aquí. ¿Por qué no pueden confiar en los técnicos? Porque los técnicos, ¿qué hacen? Eh, ellos tienen la clave, te configuran todo desde el celular de ellos, con tu clave Wi-Fi, te preguntan qué clave, qué clave les va a poner, qué nombre, o, te, o viene predeterminado, pero ellos saben las claves, entonces esa clave se la pueden vender a alguien de tu localidad, de tu barrio, y tu internet se pone lento, pero tú no sabes por qué. Porque acá ya se han visto casos que le venden la, la contraseña a otro, a un vecino tuyo, y estás pagando tu, eh, tu internet, pero no sabes que el técnico se la pasó a alguien más. O vive alguien, un familiar de él, por cerca de tu casa, y entonces ya tienen internet gratis. Para evitar eso, eso yo que hago yo, les pregunto: miren que aquí ya terminó, solo tres dispositivos: el router, el celular y el ordenador. No hay más. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hago yo para cambiar la clave Wi-Fi ya que no me quisieron enseñar? Yo, eh, debajo del router, debajo del modem, como lo quieran llamar, hay un algo así como esto, una etiqueta que todos tienen que tener ellos, ¿no? Allí van a encontrar una dirección IP, que es esta que está aquí, esta es la mía, miren aquí. Con esta dirección IP ustedes la escriben en el motor de búsqueda, en esta opción. Miren cómo se hace, la escriben aquí para que vean que yo ya lo he hecho. Escriben aquí miren que ya, ya me sale y una vez que hagan ello, aquí les sale para que pongan admin como la contraseña el usuario es admin y la contraseña es admin y acá yo siempre ingreso y modifico modifico eh, los parámetros, modifico todo la clave yo le puse i7 eh, le puse i7, miren que aquí está el nombre i7 y la clave, eh, para cambiar la clave le doy aquí en avanzado y miren que la clave es esta que está aquí, este número y una N mayúscula ahora la cambio y cambio el nombre de porque ya que lo estoy mostrando a ustedes pueda que alguien de mi barrio vea este, este tutorial y me tome del pelo entonces este es el truquito, siempre pongan la dirección IP en el motor de búsqueda no tiene que ser Google Chrome, lo pueden hacer con este de acá Microsoft o Microsoft y así cambian su clave, pueden ingresar y se meten a seguridad o a internet o wifi y allá siguen los pasos y van cambiando la lista porque no se confíen ya que el técnico les puede pasar la clave a alguien o lo ustedes si ustedes creen que lo, les han hackeado simplemente váyanse allá con la dirección con la dirección ip y modifiquen todo, siempre la contra el usuario es admin y la contraseña es admin para ingresar a modificar el robotero, todo lo otro es que miren que aquí mismo dice miren nombre admin password admin el router mismo les muestra cuál es el nombre y la contraseña los técnicos no tienen derecho a cambiar esto, si lo cambian ustedes se pueden quejar en la empresa y ellos pueden ser sancionados por esto por ser arbitrario entonces de esa forma miren que solo hay tres dispositivos, el router mi dispositivo celular y mi ordenador, mi portátil y eso ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado y estén pendientes al final de este tutorial le saldrá un cuadrito con el próximo video. Entonces continuaríamos la próxima con estrategias que usan los hackers para acceder a tu información. Listo. Eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Chao, chao.